Viajo despacio en mi nave, viajo despacio en mi nave yo Viajo despacio en mi nave, viajo despacio en mi nave yo Ando con los graves causando que te desgraden yo Solo si tú vales, puede que conmigo graves yo